Es el arte de disfrutar la soledad, que es un tema que nos, pidió, nos pidieron unas personas. Recuerden que pueden cambiarse de silla, ponerse adelante donde quieran, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Qué es lo que ocasiona el sentimiento de soledad? Porque vean, somos más de 7 mil millones en la Tierra. O sea que estar solos es una ilusión. Nosotros no estamos solos. Pero ¿qué genera el sentimiento de soledad? El miedo a ¿Ah? no conocerse a sí mismo miedo es un tema interesante porque efectivamente, bueno, y no conocerse a sí mismo también que está relacionado. Porque, ¿qué hacemos cuando hay miedo? Ustedes ven todas las casas. Nosotros creemos que estamos protegidos porque tenemos paredes, que tenemos rejas, ¿verdad? Y entonces nos vamos separando para protegernos porque tenemos miedo, porque el mundo es riesgoso, las personas son peligrosas. Aunque estamos juntos, estamos aislados por el tema del miedo. Y el tema de no conocernos genera que tengo miedo también al rechazo. O sea, y eso también me genera soledad. ¿Qué más? ¿Qué más genera? ¿Sí? Miedo a la incertidumbre del futuro. Miedo a la incertidumbre del futuro porque hay cosas que uno piensa que, que estoy solo en eso. Es mi camino. Es algo que es mi responsabilidad y que nadie más lo comparte, solo yo. Entonces de repente a veces eso también me genera sentirme solo desconexión con qué? ¿Qué me genera la desconexión? Porque no siento empatía con los demás. ¿Ah? Me estresa el orgullo también es como muy ensimismado. El orgullo, el ego, estoy ensimismado. Entonces hay el sentimiento que que estoy solo en la tierra. O sea, soy un bicho raro. Nadie es como yo. Entonces me siento solo. Hay un sentimiento de soledad por eso. Nadie me comprende. Nadie me ama. Entonces tengo... Estoy con muchos, pero... Soy un bicho raro. ¿Qué más? ¿Y cuando está con pareja no se siente sola No, ¿Ah? cuando está con pareja se siente se siente que no está sola depende, de la depende. <risa> <risa> más o menos verdad okay. entonces vean qué interesante tenemos más de 7 mil millones de personas y solo cuando estoy con una no me siento sola Qué años somos, ¿verdad? Entonces nosotros en realidad no, eh, yo busqué ahí el significado que dan los diccionarios de Soledad entonces dicen precisamente que es cuando no hay compañía como algunos ustedes dicen ¿verdad? pero ustedes ampliaron el término ¿verdad? es como el sentirme desconectada, desconectado, sin amor. Cuando hay apego uno se siente solo, porque efectivamente es una pareja, una familia, un país, ¿verdad? y de repente si eso no está, porque eso es lo que yo creía que era mi compañía, siento soledad. Entonces pues la soledad en realidad es una experiencia emocional eh, que hoy vamos como a deconstruirla. Está bien. Es un arte, en realidad en vez de disfrutarla, la vamos a deconstruir. <ríe> Porque se ha pensado que la meditación y que ser un yogi una persona espiritual se vive en un claustro en una en una cueva en el vacío pero en la meditación Raya yoga que es la que practicamos en esta escuela se vive haciendo lo que uno hace trabajando se vive estando en el mundo y es una espiritualidad compartida yo creo que eh, vamos a ir comprendiendo cómo es que eso nos hace incluso más espirituales. Está bien. La primera cosa es que nosotros nunca estamos solos. La verdad es esa. Nosotros no estamos solos. Hay una idea en las religiones que plantean que es hay algo que está omnipresente, se dice que Dios está omnipresente, hay una idea que se plantea en la espiritualidad o en las religiones que Dios es omnipresente, ¿verdad? como que todos estamos conectados porque Dios está en todo, eso se ha planteado con la intención de sentir que todos somos uno, ¿ok?, lo que pasa es que esa idea es un poco contradictoria con el hecho de que si todos somos Dios, entonces ¿por qué lo buscamos en otra parte? Pues en realidad no es una idea muy adecuada, es contradictoria. Si todo fuera Dios, sería todo muy puro, elevado, no buscaríamos algo extra. Entonces, a eso lo vamos a cambiar un poquito en vez de pensar que Dios es omnipresente vamos a entender que Dios es siempre presente es un poco diferente, o sea es un ser extremadamente puro, lleno de luz un océano de energía, de amor que siempre está presente pero no es todo no es como una energía morfa que es vos, o que soy yo, sino que está siempre accesible. ¿Sí? Ahora, en el universo, todos, todas, todas, toda la energía siempre está conectada. O sea, nosotros siempre, el universo está siempre integrado, siempre conectado, incluso cuando estamos en el mundo de las almas. Vamos a estar juntos. O sea, nosotros nunca realmente estamos solos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. No existe eso de estar solos. Estamos siempre juntos. Está siempre el Ser Supremo. Entonces, con esta base lo que me ha producido soledad es que yo he hecho que mi corazón se limite a amar a ciertas almas solamente. Y cuando yo digo amar, es entre comillas, porque en realidad el amor es algo muy grande, pero me permití como depender emocionalmente <ríe> o me permití como sentir que era mi propiedad y ese sentimiento de propiedad me dio cierta seguridad interior de algunas almas y pensé que eran mías y eso me daba el sentimiento de compañía porque con ellos como son míos siempre van a estar ahí porque son mi pertenencia, o sea, inconscientemente lo pensamos así, mis amigos, mi familia, mis colegas, están ahí, que uno se apega a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que eso está bien cuando uno es bebé, uno necesita como ese sentimiento como de compañía constante, ¿verdad? De de apego, uno lo, lo requiere a esa edad, porque es como cuando uno empieza a andar en bicicleta uno necesita rodines necesita un apoyo que te equilibre pero qué pasa una vez que ya uno crece y usted sigue andando con rodines en la bicicleta o sea, ya usted no lo necesita, lo necesitó, pero ya después tiene que avanzar solito ¿verdad? y crecer entonces lo que nos sucede es que ya después de ser bebés ya después de ser niños ya cada vez el hecho de crecer implica que yo no necesito tanto a los demás sino que estoy con los demás no porque necesito alimento no porque necesito cuido estoy con los demás para compartir ya no como bebé hasta ahí todo bien, lo que pasa es que para no necesitar tanto a los demás hay un proceso de aprendizaje, de crecimiento interior, que me da las herramientas para estar conociendo otras personas, conociendo mi ser, pudiendo yo resolver las situaciones económicas, físicas, eh, haciendo mis ideas, mis sueños, mis proyectos, creciendo. Pero, emocionalmente, para que esto siga creciendo, yo tengo que estar con otros. Puedo hacerlo con otros, teniendo empatía, teniendo amor, pero no dependiendo de otros. Sin embargo, en este proceso de crecimiento empezamos a todavía tener a otros como si fueran mi chupón y estoy necesitando de su alimento de decirme que me quieren de decirme que me apoyan de decirme que están ahí y que llenen mi, todas mis expectativas porque yo inconscientemente necesito a esa mamá entre comillas que me quiera siempre que me quiera incondicionalmente pero ¿qué pasa? los demás no me van a cumplir las expectativas incluso la que, la que es, tiene la función de mamá no me va a dar, he chupón todo el tiempo y no siempre va a estar de acuerdo conmigo <risa> o sea, no siempre va a estar ahí y las familias, todos crecen. Y si es una familia que es sana, todos son independientes. Porque todos tienen la confianza y la seguridad de hacer sus sueños. Porque son libres, tienen sus alas abiertas. Qué bueno que las tienen abiertas. Pero el problema es cuando yo me echo dependiente de que esa alma esté ahí incluso ni siquiera necesita estar físicamente para yo tener apego ¿eh? puede que no esté ahí físicamente y yo igual tener apego a esa alma o a esas almas entonces la cuestión no es que estén o no estén la cuestión que me hace sentirme sola es el apego que tengo a esas almas. No es el amor hacia esas almas. El amor conecta. El amor me hace sentirme integrada. El amor me hace sentirme bien. Crece. Es algo que se expande. Pero el apego me hace sentirme frustrada o frustrado. Me hace sentirme que no se cumplen mis deseos, y me hace de alguna manera ser una persona que controla a los demás. Eso no es amor. Si yo amo, efectivamente, yo no me siento sola. Pero si yo me apego, yo sí me siento sola. Y en nuestro mundo actual, hemos confundido amor con ese estado de dependencia, de apego. No sabemos amar de verdad, es un amor muy limitado, o sea, amar de verdad, es una, es una experiencia que viene desde el alma. Y desde el alma, que eso es algo que todos somos, alma, si yo viviera desde el alma, yo viviría siempre en conexión de amor. Pero nosotros vivimos mucho desde lo que ustedes mencionaron que era el Ego, que no es el alma. El Ego que es la construcción de una identidad basada en este cuerpo. Entonces, cuando hay Ego, hay miedo al rechazo, hay miedo a que me difamen hay miedo, mucho miedo. Pero si yo vivo desde el alma, no hay entonces la primera cosa es volver a aprender a amar y sentir que el amor es para todas las almas. Porque yo vivo con muchas almas. Yo no vivo solo con las que están en estas paredes que yo creo que me separan de otros. Porque imaginen, visualícense ustedes en un mundo sin paredes estamos todos juntos o sea, todos estamos compartiendo la misma casa que es el planeta tierra, estamos todos juntos pero somos especialistas en separarnos o sea, buscamos miles de escudos para estar separados entonces, eso es un aspecto ¿sí? Ahora, el otro aspecto que está relacionado con esto, pero es más sutil, ¿cómo sería, qué es lo que me separa de lo demás, de los demás, que no es físico? O sea, que no son las paredes. Porque vean, hasta virtualmente estamos conectados, Virtualmente todos tenemos redes sociales, todos sabemos lo que hacen todos. Todos estamos conectados hasta ese nivel, pero sutilmente, ¿qué me separa de los demás? ¿Qué me aísla? Son estereotipos, prejuicios, opiniones, crítica. Entonces lo que me separa de los demás ¿Cómo le podríamos llamar a todo eso? ¿Ah? Juzgar, quedarse en la superficie de, la, de las situaciones, de las personas, códigos sociales. De una sociedad enferma que es muy de alguna manera muy limitada percepciones muy limitadas y yo recibo eso desde pequeña, entonces estoy llena, llena, llena de estereotipos y esos estereotipos que tengo yo han hecho que yo no ame a la gente por esos estereotipos y no solo eso, sino además escucho rumores de alguien y me hago toda una idea de alguien solo por lo que escucho de esa persona. Y me separo de esa persona por rumores. Que es que usted no sabe lo que ella está diciendo usted, María. Bien. Yeah. Entonces ya me cae mal. O sea, ni, ni, verdad, ni siquiera sé. Y eso me separa. En vez de que eso me entre por un oído y salga por otro. Entra por un oído y lo sigo dando vuelta. Eso me separa. Entonces, otra, otra cosa que podríamos trabajar en la meditación y que de hecho trabajamos, es poder estar en un espacio interior de tal pureza donde no hayan estereotipos donde todo lo que aprendí lo pueda deshacer, disolver. Como un bebé tan lindo, un bebé tiene una mirada tan linda. Después ya le vamos enseñando. Esto es bueno, esto es malo, este vale menos, este vale más. Ah, es que esa ropa, esas caras, entonces esa es buena persona, esto es no vale cinco pesos, no. tantos estereotipos de todo estilo, ¿verdad? Entonces, si yo pudiera limpiar mi ser de eso, no habría nadie que se sintiera discriminado, discriminado. Y esa discriminación hace a la gente sufrir muchísimo, muy sola, y desde pequeñitos nunca nadie se siente bien con el cuerpo que tiene ni el pelo que tiene ni la nariz que tiene nada ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería limpiar mi interior de estereotipos? y ver las cosas y las personas en su esencia pura, de luz todas las almas independientemente de sus opiniones, de la huelga, de la política, del equipo fútbol, de, de mi familia, todos, todos tienen opiniones. Pero si yo entro en el casillo, etiqueto, de acuerdo a lo que opina la gente, que eso somos especialistas y, y la burla es una forma violenta de actuar entre nosotros y hacernos cada vez más aislados no burlarse porque eso es agresivo o sea si yo parto desde, desde un espacio interior puro lo que sale de mi mente es dulce es amoroso sí <risa> o sea se puede tener buen humor pero no maltratar a nadie, yo no estoy separada de nadie, de alguna forma, ¿no? el otro aspecto es que nosotros tenemos miedo, o en sea, los prejuicios, nos hacen tener miedos. ¿sí? Entonces Yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes pequeñitos. Si ustedes, yo les preguntara que se pusieran una nota del 1 al 100 en el porcentaje de valentía que tienen, ¿qué nota se pondrían? No me digan, solo piensen. ¿Cuán valientes son ustedes? Todos se pusieron una nota. ¿Quién está por debajo de 50? Yo creo que con solo hecho y levantar la mano ya no, ya no está por debajo de 50. <risa> ¿Y por encima de 50? Todos los demás. Nosotros. Y, y ahora, observense, eso es lo primero. ¿Y de dónde viene esa valentía? O sea, ¿Qué hay en ustedes que los hace valientes? Obsérvense. Ahora observen cómo sería si esa valentía llegara a 100. ¿En qué se basaría esa valentía para subirla a 100? Piensen por lo menos tres aspectos en qué se basaría para subir la valentía hacia personas que tengamos a la par en parejas o tríos vamos a compartir la respuesta a esa última pregunta de qué manera puedo subir mi valentía a 100 ya tiene cinco minutitos se pasó rapidísimo los cinco minutos sí. verdad ok dígame dígame así eh, en lluvia de ideas eh, qué es lo que hace que suba la valentía a ver seguridad amor propio, confianza positivismo, calma ayudar a, los, a, las, de, a las personas confiar más conocer al propio ser Conexión <risa> Esto, estaban hablando demasiado y ya está ahí se quedó. Pero para no tener miedo, para ser más valiente, ¿qué requiere? ¿Qué bueno. Despojarse de la ¿Ah? Despojarse de la empoderamiento, tener poder coraje ¿Ah? despojarse del ego coraje confianza en Dios confianza en Dios qué miedo de desafiarse a ese miedo si ¿Sí es cierto, afrontar le, le vamos a llamar afrontar ¿eh? detectar creencias y cuestionar porque darse cuenta que tal vez son falsas interesante porque en este grupo todo lo que ustedes están planteando es interno porque en realidad en una clase que vimos recientemente veíamos cómo lograr ser más valientes y veíamos que hay soportes que sostienen al ser, que son limitados, que es como estar parado en la arena movediza. Y hay otros soportes que son eternos, que son fuertes, y que te hacen realmente mantenerte firme y poder superar el miedo, ser valiente. Entonces los soportes que son limitados, ustedes no los mencionaron, y a veces es lo que uno inconscientemente busca cuando tiene temor, y un gran temor es estar solo, estar solo si estoy enfermo, estar sin pareja, estar sin hijos, estar en un país que no es mi país, porque de como que los países son de uno, ¿verdad? O sea, como, como hay muchos temores asociados a la soledad, no uno solo, ¿verdad? el temor a no ser entendido a no ser respetado a quedarme en bancarrota <risa> o sea y todo eso relacionado a la soledad y creemos que esos son soportes fuertes, nuestros entonces yo hago todo el esfuerzo ¿verdad? me meto en todas las redes a encontrar una pareja porque, como vos decís, yo me creo que sentir esa compañía física me va a hacer más valiente, me va a hacer cumplir mi meta, me va a hacer estar bien en la vida, pero es un soporte que es una arena movediza. No es constante y no es siempre como yo espero. Pero invierto mucha energía, mucho de mi tiempo en ese soporte. O también creo que el dinero porque es cierto el dinero es útil pero ustedes vieron hoy ya hoy todos somos más pobres un poquillo o sea, es también un soporte que no es constante no es constante y es igual estar parado en manera movediza, incluso la tierra se mueve o sea, tener una casa si se mueve un poquillo la tierra tal vez se me cae entonces esos soportes son los que me dan cierto sentido de seguridad y me dan cierto sentido de compañía pero no son eternos, son temporales ¿qué serían soportes que son ilimitados, que son constantes? y ustedes nos mencionaron ustedes se fueron hacia esos son soportes que tienen más que ver con algo que es eterno y que no es físico, pero me hacen valiente y me hacen que aunque estos otros se desaparezcan, yo me mantenga bien. Porque lo importante en este mundo es ser valiente. En este momento no es buscar como... Solamente una paz ahí, como una relajación ahí temporal, se necesita valor. Y eso no tiene que estar sostenido en algo interno que sí está bajo mi control. Y es lo que ustedes mencionaron. Pero hay dos cosas dentro de esos soportes eternos que no mencionaron. Y uno es conocimiento. El conocimiento hace que el ser sea valiente. Y nosotros tenemos conocimiento, digamos, el conocimiento es algo que uno está adquiriendo todos los días. Pero hay conocimiento también limitado y otro que sí es profundo, que me hace a mí crecer. Entonces tengo que discernir. Si yo estoy llenando mi alma de conocimiento espiritual, todos los días aprender. El día que yo deje de aprender, ese día estoy perfecta, <risa> o probablemente perfecta, o verdad, porque díganme ustedes si ya lo sabemos todo del ser del alma suprema, de, de nuestro papel, de cómo funciona todo y justamente estoy en la situación perfecta que necesito estar para aprender lo que necesito aprender no es una maldición no es algo feo, es el, un aprendizaje temporal, y cuando ya lo aprenda se va a superar otra vez estaba hablando con otro coordinador de Brahma Kumaris de otro país y me decía ¿no te ha pasado vos que cuando todo está súper bien te llevas súper bien con todo el mundo eh, económicamente estable algo pasa para que eso cambie o se van la, la, las personas que, con las que convivías, te llega alguien difícil dice porque es que lo de siempre el destino la vida te va a poner en una situación para aprender así que es eso siempre se necesita un poquillo de incomodidad ahí, que es una incomodidad útil si uno la ve de esta manera y efectivamente yo he visto que son como procesos así una crisis o una situación, y después todo relax, pero ya es que significa que yo ya logré ciertas capacidades. Entonces, tiene que venir una persona diferente fin. o una situación diferente que yo necesite salirme ahí de, de mi miedo o de mi estado de disqueconforto. Entonces, es verlo así. Entonces, por un lado, es el conocimiento es uno de los pilares de la valentía estoy aprendiendo y el otro pilar en nuestra escuela es la relación con el ser supremo o la fuente ilimitada, pura de sabiduría, de amor de luz que es diferente tener una relación con la fuente a una eh, idea de que existe, digamos, ¿será que existe? En mi caso, esta relación vi que es algo que se crea. En mi caso no fue automático, fue una relación creada y tuve que empezar a aprender a confiar en esa relación, porque a veces, digamos, una trae herencia de una religión, que te lo dan así como, usted ya está bautizada ya va a ir al paraíso, así que relax <risa> usted no tiene que hacer más esfuerzo más que hacer ciertos sacramentos y ya todo bien, verdad pero cuando usted no lo ha tenido o si lo has tenido y estás como queriendo buscar algo más usted se da cuenta que en realidad en la vida cotidiana uno necesita una relación espiritual diferente entonces en el Raya Yoga qué es lo que sí? En esta escuela estudiamos una nueva relación con la fuente, con el ser supremo, el alma suprema, este océano puro ¿verdad? de amor. Y cuando uno tiene una relación, en una relación hay una responsabilidad. Si usted está relacionada con una amiga y la amiga tiene un problema, usted tiene que estar ahí uno no puede decir, sí, somos amigas, usted tiene un problema ay, que te vaya bien <risa> <risa> buenos deseos o sea, es mi amiga entonces, algo tengo que hacer ¿verdad? es mi responsabilidad igual si son mis hijos, o sea si están en una situación, pues efectivamente pues me olvido de ciertos planes porque tengo que estar ahí entonces, con el alma suprema, el ser supremo una relación implica dedicar tiempo, estar disponible, como decías vos, si, me, si, si necesita de mi apoyo para otros, estar al servicio de los demás también, si yo puedo regalar un momentito de paz, lo voy a regalar porque esa es mi relación con Dios. O sea, estoy disponible para lo que usted me quiera aquí hay un dicho que todo el mundo le gusta que dice si Dios quiere bueno, entonces estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga porque muchas veces es servir de apoyo a otros también no solo para mí, sino para los demás entonces eso me genera cada vez más cercanía con el Ser Supremo y yo ahora siento efectivamente que es como un guía o sea, que para mí esa relación es única. Y si yo tengo preguntas, nosotros, por lo menos en mi caso, yo he desarrollado el hábito de meditar todos los días, por lo menos 45 minutos en total, <risa> junto en donde yo puedo hacer preguntas y conectarme para de alguna manera entender mejor, aclarar mi mente y así como ver, visualizar respuestas. Pero si no hay una relación, si no se ha generado ese hábito, ni siquiera le pregunto, yo tampoco tengo respuesta, porque requiere una relación y relación implica... No solo cuando estoy en chaleña, ¿verdad? Ay, Dios mío, ahora sí estoy en chaleña, ¿ahora qué hago? No, significa crear una conexión permanente ahí, de este vínculo muy especial. Y eso me hace muy valiente. Y ojalá que seamos 100% valientes, pero es una conexión divina que incluso si tenés que ir a una cirugía o, a, o montarte en un avión y hay mucha turbulencia o tomar una decisión que no tengo mucha claridad que va a pasar después eso me da fuerza entonces hay un sentimiento de compañía permanente, porque es una compañía que va a estar en momentos donde nadie más puede estar físicamente. Pero es una relación con alguien que está metafísicamente. Porque ustedes saben que energéticamente hay energía física y energía metafísica. O Esa sutil. Que ahora en la física cuántica han descubierto que funcionan como campos magnéticos de alguna manera entonces hay una energía metafísica muy linda que siempre existe esta interrelación con nosotros entonces uno siempre está en compañía siempre si yo he como abierto el espacio de relacionarme con esa fuente ¿Sí? nunca estoy solo Ahí puedo disfrutar la soledad. Porque ustedes saben lo que hizo Jesús, lo que hizo Siddhartha, de dedicarse un tiempo, de estar 40 días o más tiempo, solos, allá, meditando. No fue una soledad aburrida, vacía. Antes de que empezaran su labor, digamos, de profeta, de guías espirituales, ellos tuvieron una preparación espiritual. Siempre tuvieron un periodo de acetas, de estar solos. Pero espiritualmente no estaban solos. Estaban con mucha conexión divina. Entonces, a veces creemos que físicamente estar solo es una desgracia. Pero si yo entiendo que hay una conexión divina que siempre existe y que lo requiero para que venga algo mejor, eso trae algo muy, muy lindo en la vida. El año pasado para mí, yo lo propuse para mi ser, que iba a ser mi año de meditación. Poca interacción con los demás, solo lo necesario, así, no demasiado. O sea, no es que estaba los demás, pero no era mi prioridad. Mi prioridad era mi trabajo interior. Y eso ha hecho que este año en el que estamos, yo me sienta tan diferente. Y todos los momentos siento que hay regalos espirituales muy bonitos, que yo sé que fueron, son respuesta de un año que yo me lo di como de contemplación, de silencio un silencio activo con otros pero mi foco es mi ser ahora le estaba contando a Antonio que por eso siento que este año yo trabajo como desde otro nivel como que como primero de en la energía primero en mi conexión espiritual y después pasan las cosas porque me dio un tiempo para eso entonces, si la vida me está dando un tiempo a mí, donde yo no tengo tanta interacción con otros, tal vez cosas cambiaron, déselo como un regalo. Es un regalo espiritual para tener otra conexión. Es una preparación para algo muy positivo que viene. Si ustedes lo toman así, definitivamente, sí. energéticamente están preparando algo you okay.